Todavía pienso en cantar Necesito triunfar La fama me va a llamar Tengo fe, voy a esperar Todavía pienso en cantar Tener dinero y poder volar No viene nada, me voy a rayar Soy 360 tres, tres, y mucho grado más Trufa lo básico, hacen falto satánico, este mundo da pánico Poco bien yo soy orgánico, siempre truco a lo básico, hacen falta satánico, viviendo el toque románico, lluvia no va a ser romántico, yo no imito yo invento, yo lo rimo, lo prendo, lo a ser el momento, no que vaya muy lento, algún día será cierto Si tengo talento No sé si voy bien o voy lento Aunque no exista me lo invento Fluyo con el universo Soy la nueva ola No estoy en emisora Un día sonaré en boda Para verme habrá que hacer cola Todavía pienso en cantar Necesito triunfar La fama me va a llamar Tengo fe, voy a esperar Tengo mucho grado más Todo lo quiero gastar más sin trabajar Nunca me puedo saciar La puerta quiero vaciar, y gente que vuelan de cielo Voy a brillar como el hielo No conseguirlo da miedo No quiero morir sin tenerlo Todo lo quiero gastar Encima sin trabajar Nunca me puedo saciar La puerta quiero vaciar, Y gente que vuelan de cielo Voy a brillar como el hielo No conseguirlo da miedo No quiero morir sin tenerlo